Rochi se le tira a la ex de Don Miguelo, Navila Tapia, esta le responde y de qué manera, Villalona. Bueno, eh, otra cosa que también se habló en este fin de semana de Semana Santa en las redes sociales, eh, Roche RD, el artista urbano, pues eh, estaba ahí enviándole mensajitos a Navila Tapia, es eh, pareja del artista urbano Don Miguelo, eh, y sorprende de verdad, Rochi RD con, con Navila. Bueno, eh, ahí, por fin a Rochi se le ve las intenciones de con una mujer que se vea bien. <risa> ¿Eh? Que va a comer langota va a ahora comer mismo. comer sí, la gente está comentando en las redes de que Rochi está tirando. Bueno, no, no, no, eso, bueno, no, na, eso está bien. Ella sí está soltera y él también. No, Navila es una belleza dominicana, sí, ¿me entiendes? La mujer muy elegante, Re Navila. Representó el país. No un, saludo, un saludo para ella. Sí, representó el país en, en no sé qué fue de vaina belleza en eh. ella fue nuestra belleza latina y antes de eso fue mi república dominicana no, no, así modelo, que claro claro ella tiene un hijo, ¿verdad? No, ya no va a comer más tilapia, Rochi. Entonces, eh, Navila... va, va no, la gente dice, la gente dice que están en una Navila relación. Tapia, pero... No, todavía no podemos firmar eso. Porque tú sabes que cuando yo no, no, estaba hablando, están vemos hablando mucho, cuando vemos muchos comentarios así en las redes, en las redes, porque entré ahorita al, al Instagram de Návila y ella en todos los posts le comenta. Entonces, no, ven, no sabemos si algo, alguna colaboración, música y video donde ella participa, o ese tipo de cosas. Cuando viene a ver, tú sabes, él, ellos están saliendo y ese tipo de cosas, puede ser, ¿me entiendes? Eh, Navi La Tapia, eh, yo he escuchado cosas de ella, pero no lo voy a hablar aquí por televisión. Ay. <ríe> Entonces, eh, puede ser que ellos tengan algo. La Roche ya eh, muchas mujeres, yo sé que. Eh, le interesa, quizá, conocerlo desde de, de la talla de la ¿verdad? Roche es un artista ya que está establecido en la música y está bien. Hay mujeres, que, hay mujeres así como la Tapia que le gustan ese tipo de hombres, que, ¿verdad? Que, que sean independientes heavy. Recuerden que ella tuvo una relación un eh, poquito tóxica con, eh, con con Pueblano Don Miguelo, el cual tiene una hija muy linda, eh, la chamacita que él la sube siempre. Una, una, una niña, mira, inteligente de, de, de, de carajita. La hija, ¿cómo es que se llama? ¿Eh? ¿Eh? Living. Living, sí. Eh, y ellos tienen tuvieron una hija y hace tiempo ya que se dejaron, pero Návila eh, no, no se había vuelto a escuchar luego de, de, de, de esa controversia que tuvo con Don Miguel, o se había como quit quitado de las redes y ese tipo de cosas. Bueno, luego. Tu, tuvo un problema con Alessandra. Sí, sí. Por lo vio por ímero, la vaina, parece que quedaron enemigas y ahora ella vuelve a relucir en las redes sociales. ¿Y de y con qué esto manera? De, ¿y ay, de qué manera? Con esto de Rochi. Rochi que lo, hasta lo estaban viendo en la, la terrena. ¿eh? Ok, pero si Rochi no estaba... estaba si Rochi estaba en la terrena, entonces Nabil estuvo con él, porque ahí hay una foto. Sí. No sabemos, ¿verdad? Villalona, están piropeando. Nosotros Ellos... estamos comentando aquí que se están piropeando por las redes, pero sale una foto... Donde estaban en la terrena juntos, sí, al parecer, y, y ese tipo de cosas. Parece que ya está ya limpiando quedó, el ya. estómago, parece, el Y Rochi, sí, Rochi parece que se está limpiando ya, porque imagínate, es un bobo. <risa> <risa> la demente no pesa dos pesados libras, mojado. Sí, no, y la y la, la que era esposa de No, y eso agradecimiento, ya yo lo entiendo, ahí. Le agradeciéndole que <risa> sí, está. Sí, pero. Esa, esa, esa chamaquita eh, se ha limpiado un ching ahora, imagínate tiempo atrás, cuando ellos se conocieron. Con todos esos es pelado, ¿eh? Y eso no ha sido, veis, decíte. Ya quieres? Eso es pelado esa, y esa sí, que, y esa es que sí. quema de motor, ¿eh? Ay, santísimo. Ese, ese, <risa> ese, <risa> ese solazo Ay, allá no en los frailes, ¿eh? Bueno, Ese bajo mundo, bueno, pero se cono ella, ella, ella, ella lo conoció allá en la olla cuando nadie, no, lo crea, ella, nadie le creía. Que no, no, no hay que le hable mal de ella tampoco. No, no, pero imagínate. Ella está bien, tiene su vehículo, tiene su salón, le puso un salón. Sí. No, porque ella es la madre de un niño del. Sí, o, de, de dos, dos, creo, de dos. De dos. Pues, ahora. Ya ahora. tú sabes, y la quiso. Ahora. Él le hizo dos. No? Ahora, eh, yo, mirando, ¿verdad? Y yo entiendo que cada quien pues está en su derecho de buscar, ¿verdad? Su felicidad y todo, pero. Eh, yo tendría que ver un junte entre ellos dos juntos. O sea, ellos dos juntos son como dos mundos tan diversos, tan, diverso, tan diferentes. O sea, y verlos juntos, de verdad. No, es Navíle Rulay. Ah, Ajá. ay, mira. No quiero hablar, yo que no se puede hablar de La, Déjalo hasta ay, ahí. Él tiene datos. Ahorita, el el Rulay. Rulay. cuidado, que, ¿no? que después cae una demanda. Tenemos una llamada. Buena. Buenas. Sí, eh, el Néstor. Sí, adelante. Y, y ellos son mis panas. Activo. No sabes quién soy, porque me paré cuando quiera como la fue de ocho. <risa> Adelante. Bueno, en la, la bienvenida a Eduardo, Duarte, lo hacer, porque es mi pana. Ya, ya, gracias, hermano. Y es para darle apoyo en lo que le dije. Y dime a esta niña, a Camila, que hay muchas, muchas ramas buenas, y yo no creo que sea la correcta que ella tiene. Eh, para ustedes ustedes son bien ustedes son los nítidos, ustedes son los mejores gracias gracias hermano y, y ustedes miren lo que habló neto, lo que hablan ustedes el mismo eh, millador, usted también hay que respetar a las damas hay claro. que respetarla tú conocer nacimos de una mujer no de un hombre Eso buenas más. tardes que dios me lo bendiga gracias, gracias hermano gracias. por el apoyo si sí, la gente siempre vive en, eh, la gente que no vive, la gente que que no vive. No ven y, y ese apoyo mutuo ese señor siempre está activo con los asombrosos y eso es lo que nos llena a nosotros de satisfacción de alegría gracias a papá dios y a teleoperadora nordeste por la oportunidad bueno vamos a esperar que lo de Rochi y Návila no sea lo de Onguito y, y la otra no, por no el que sonido. se metan una cosita bonita se que, se en que sea algo bonito o sea que hay de estas mujeres que están pagando